Y listo, llegamos, llegamos por fin al último día de este seminario precioso. Llevamos meses, meses aprendiendo, emocionándonos, eh, viendo que hay lugares comunes, hay tópicos, hay desafíos, hay nuevas ideas. Realmente esto ha sido una experiencia maravillosa. Estas dos últimas semanas hemos tenido un... un una sobredosis porque ha sido diario, diario esto de, de, de, de vernos cada tarde y, y lo cerramos con, con este proyecto. Insisto, todo esto ha sido azaroso, pero me encanta cómo se ha construido el azar, sobre todo en estas dos últimas semanas, porque va, va muy intrincado el, el, el, el, el tema de cada una de las de las exposiciones. Esta semana en particular ha sido bastante emocionante, partimos con con un proyecto de nuevo cuño el lunes, el martes con, con una propuesta absolutamente revolucionaria, el miércoles con, con el festejo de, de, de un diccionario integral emblemático, ayer que vimos un diccionario bilingüe pero nos, nos, nos terminamos decantando por una cuestión de política lingüística tan compleja como lo que sucede con las lenguas eslavas, y hoy cerramos, y me encanta que cerremos con este tema, ¿no? y con nuestro querido invitado. Es el Diccionario Latinoamericano, eh, a mi juicio uno de los diccionarios más interesantes, más revolucionarios, eh, más originales que, que, que han salido en nuestra lengua. Últimamente, Diego lo va a explicar, ¿no? Por eso el, el, el título, un diccionario colaborativo y participativo, eh, y esto a cargo ¿no? de, eh, de su coordinador, ¿no? Diego Ventiveña. Ya hemos tenido a Diego varias veces en, en este año en, en, en el espacio que nos convoca, que es el Magíster de, de Lingüística de la Universidad de Chile, porque siempre lo digo, ¿no? Diego, que es un filólogo, pero también es un, un, un, un intelectual integral, eh, toca, estudia, reflexiona varias aristas, no solamente del hispanismo, sino también de, de, se abre, ¿no? Se abre al, al, al romanismo, eh, a los estudios culturales, críticos, ¿no? A la glotopolítica. Así que nada, Diego, siempre es un placer tenerte, siempre es un placer poder oírte, poder aprender de ti. Eh, entonces me encanta, me encanta que, que justamente esta instancia se cierre con tu participación. Así que nada, no doy más la lata, dejo de compartir aquí. Eh, y Diego, querido, todo tuyo hola. el micrófono. <risas> hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Espero que me escuchen. Eh, espero que me escuchen bien. Bueno, les estoy hablando desde Buenos Aires, que es el lugar desde donde, desde donde trabajo. Agradezco enormemente a, a Soledad la invitación y la posibilidad de participar como siempre. Bueno, Como decía ella, por suerte, hace eh, en varias oportunidades estuvimos charlando y, y planteando algunas cuestiones juntos a través de, de este medio. Tenemos un diálogo ya desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, muy fructífero, muy productivo y muy y muy del orden de la amistad también, así que eh, para mí es realmente una alegría eh, estar acá con ustedes. Eh, y aprender también con ustedes y, y con la serie de charlas también que, que tuvieron a lo largo de este tiempo tan heterogéneas, ¿no? Y, y con gente tan, tan, siempre tan formada, pero también tan diferente, eso también es algo, y, y con líneas de trabajo tan diferentes, ¿no? Entonces, esa, esa visión de la de la actividad lexicográfica en particular, en este caso, pero en general, de la actividad que tiene que ver con una reflexión sobre, sobre las lenguas y, y, y la heterogeneidad de abordajes y de perspectivas para hacerlo, me parece que es algo eh, que hay que enfatizar. no digamos Nunca una mirada es única y total, y, y en ese sentido lo que se va armando siempre es del orden de lo, de lo colaborativo, porque nuestras historias también son diferentes, nuestros intereses son también diferentes, nuestros posicionamientos en el mundo también son diferentes y eso está bien que así sea. ¿no? Eh, bueno, em, voy a hablarles de, del diccionario que desde hace mucho tiempo, ¿sabes? desde 2014, eh, impulsamos desde, la, desde una universidad pública, una universidad en la que yo trabajo, que es la Universidad eh, Nacional de 3 de Febrero, tal vez muchos de ustedes eh, conozcan esta universidad. Yo trabajo básicamente en el ámbito del CONICET, eh, de la, del, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, pero mis actividades de investigación y docentes se radican básicamente en dos instituciones, una es mi institución madre, digamos institución formativa, que es la Universidad de Buenos Aires, pero desde hace mucho tiempo también trabajo eh, con un grupo de colegas muy queridos eh, y de maestros, en algunos casos muy queridos en el ámbito de una universidad pública más pequeña, eh, más joven, también más dinámica, eh, que se encuentra eh, no exactamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en lo que es el, el entorno urbano de la ciudad de Buenos Aires, que bueno, algunos de ustedes supongo que serán argentinos, otros conocerán. Buenos Aires es muy grande y muy compleja, y esta universidad forma parte de una red de universidades que no se encuentran en el centro de la ciudad, también con, con la idea de facilitar el acceso público al, a la educación de la mayor cantidad posible de sectores y de personas, y, y bueno a mí me pone muy alegre y me parece que es políticamente muy, muy fuerte y para mí y para muchos de nosotros un compromiso el trabajo en estos ámbitos. Y el, el proyecto del diccionario tiene que ver con esto por, esto, por eso quería decirlo. Yo preparé un texto que es en realidad un, un texto que tiene su origen en... en el momento en que creo que nos cruzamos por primera vez en persona con soledad, eh, que fue en, creo, eh, porque tal vez me equivoque, fue en el Congreso eh, de Glotopolítica, el primer Congreso de Glotopolítica que tuvo lugar, eh, ya no me acuerdo bien en qué año, creo que en 2015, hace, hace mucho, eh, en eh, Santiago, ¿no? en Chile, eh, en la Universidad de Chile. Eh, bueno, yo había preparado una presentación del diccionario que en ese momento era muy joven, eh, retomé eso y lo amplié muchísimo, ¿no? porque fueron pasando muchas cosas y hubo muchos estímulos en el medio, ¿no? pero hay un, un eco de, de esa presentación. Bien, eh, yo parto de una... Um, voy a leerles un texto, para después, en todo caso, iniciar el diálogo, y voy a mostrarles también algunos, algunos aspectos del diccionario a través de la pantalla. En mi punto de partida es una, una cita, un, un epígrafe de Medvedev, del teórico ruso, del círculo de Bakhtin, que vuelve bastante en, este, en esta presentación que voy a hacer. Eh, dice el epígrafe, en realidad la lengua se crea, se forma y está en continuo proceso generativo se transcurre en medio de un determinado horizonte valorativo. Por eso dos grupos socialmente distintos no pueden poseer el mismo arsenal lingüístico. Eh, definamos nuestro mundo, definamos las palabras de nuestro mundo, ese es el lema Diccionario latinoamericano de la lengua española, el dile, a ver si lo puedo mostrar Voy a intentar compartir pantalla, yo de, después de tanto tiempo todavía me cuesta compartir pantalla Así que pido perdón <risa> ayer <risa> eh, Porque aparte tengo un montón de pantallas abiertas siempre como todos supongo y tengo que encontrar la que me interesa, que es específicamente el del diccionario, que en este momento no estoy encontrando, por ejemplo. A ver, aguarden un segundito. Un trefo, está. Eh. Esperen un segundito. Diccionario. Eh, esperen, porque justo se me borró la página, no, no sé si hay un problema. Eh, no, me dice no cargada la página. ¿ver? Diccionario en tres. Eh, a ver ahora si puedo. Espérenme. Acá está. Ahora yo creo que estoy compartiendo. ¿Ustedes lo ven? Sí, perfectamente. Ah. Eh, bien, ahí ven eh, el lema, definamos nuestro mundo, definamos las palabras de nuestro mundo, es el lema del diccionario latinoamericano de la lengua española, el dile, eh, que nombra desde un principio un sujeto colectivo, desde el, ¿no? el plural, un sujeto que opera como una entidad compleja y como una entidad comunitaria. El diccionario eh, latinoamericano que nosotros generamos y que ya tiene una vida bastante extensa, en que somos funcionarios desde 2014. Es, es un dispositivo pensado específicamente en, re, en relación con eh, en red, en la red, en la web, en internet. ¿no? Eh, y se sostienen nosotras. Voy a usar generalmente ese femenino genérico que me, me, me interpela y me gusta bastante. Y apelo al mismo tiempo una, a una acción. ¿no? En este caso, se pide una acción, ¿no? se, se exige una acción que es la acción de definir una acción eminentemente lingüística. Abre una dimensión performativa con esta, de, de, de, su propio lema. ¿no? Lo que pide no es un sujeto que consulte, un sujeto que dude, estoy pensando en sujetos tradicionalmente asociados con las prácticas del diccionario, ¿no? o que vacile ante la lengua y que encuentre en el dispositivo del diccionario una instancia correctiva o normativa esto se dice de esta manera, esto se escribe de esta manera, esto debe decirse de esta manera, esto existe porque está incluido en determinado repertorio, sino que piensa, en un hablante que actúe y que ejerza una acción eminentemente, como decía antes, lingüística y eminentemente metalingüística, ¿no? que actúe soberanamente como sujeto de definición, que define de algo que no es, en rigor una palabra abstracta digamos, un puro término un lema, tiene algo diferente algo que es más conflictivo más problemático, más específico más singular más fugitivo más voluble, atravesado por las tensiones y por las pulsiones subjetivas la, que es la idea de esta de la palabra en el mundo, ¿no? lo que se, de, se pide que se definen son las palabras del mundo de nuestro mundo eh, Pensemos, por ejemplo, en la línea de Klaus claro, Zimmermann, voy a también referirme bastante a algunos planteos de este romanista alemán que tanto ha trabajado en la cuestión de los diccionarios. Eh, pensemos el diccionario como lo piensa Zimmermann en varios textos. Eh, pensemos no tanto, digamos, con Zimmermann, no tanto el discurso del diccionario, sino algo, sino algo que parece ser un principio más radical pensemos más bien en el diccionario, también en el diccionario que presento ahora en el dealer, como discurso. Hacerlo así, pensarlo como discurso, implica para Simmerman sí, necesariamente pensar en determinadas implicancias ideológicas, no como secundarias, sino como, como constitutivas. Voy a resumir algunos puntos, no todos, porque son bastantes, pero voy a resumir algunos puntos en la toma algunos puntos del planteo de Zimmerman, que serán importantes en el, en el recorrido que, que voy a ir presentando. el principio voy a retomar de Zimmerman la idea de pensar el diccionario como un discurso, como una idea que implica pensar un orden, un orden del discurso, un discurso del orden, las representaciones del léxico en formas de listado de seres de palabras, ¿no? la, la idea del diccionario como... Hay que pensar en relación con, con instancias del orden del discurso, como plantearía Foucault, frente al orden, por supuesto, virtual, desconocido, en todo caso, no lineal, de los signos y de la palabra en la mente, pero también en la acción de los hermanos. Es decir, hay un orden o no, un orden, siempre desfasado. Voy a, tengo la tentación de, de citar algo que es sí, hipercitado, simplemente lo voy a nombrar, que es la famosísima enciclopedia china de Borges eh, que retoma Foucault al comienzo de las palabras y las cosas ¿no? pero en todo caso hay, hay un orden siempre desfasado y siempre aleatorio que se propone representar un conjunto que es no solo complejo sino en última instancia irrepresentable ¿no? en su fluidez en ese murmullo del que hablaba Foucault y en su dinámica misma un flujo fuertemente vital, fuertemente relacionado con la vida y con lo viviente, inevitablemente escapa a toda proyección y a toda delimitación. Eh, pienso así en términos de ese flujo, el flujo de la palabra, de, de las palabras de una lengua determinada. Eso lleva así, Sigmar a reflexionar sobre otro aspecto que me parece relevante para nuestro recorrido, para concebir este diccionario, pero que involucra en general a los diccionarios. Se incidencia la, en la construcción de los espacios lingüísticos, en la construcción de determinados imaginarios de lengua, que en el caso del o del español, se despliega en una serie de, de los gemas, introduzco este término, voy a tratar de no ser muy técnico, porque sé que el público es heterogéneo y variado, ¿no? pero introduzco este término que está ligado a a, a, a y al y al trabajo de MEDEF, o sea, sería de determinados nucleamientos donde las articulaciones ideológicas en, en la palabra se hacen evidentes, y de los gemas, digamos, tales como la lengua del encuentro, como la lengua del diálogo, como el patrimonio común, como el bien compartido por los hablantes de España y del continente americano. Finalmente, el discurso del diccionario opera al mismo tiempo por inclusión y exclusión, necesariamente, inevitablemente, de palabras por diferentes motivos, pero es algo que afecta a la normatividad eh, y contribuye de manera decisiva a la construcción de aquellos que se entienden como la lengua propia, ¿no? como si la lengua propia si no fuera tanto esa lengua dicha y hablada, sino más bien esa lengua materializada concretamente en determinados instrumentos eh, lingüísticos como, como en este caso es, eh, son los diccionarios. El sujeto, y esta es una de las cuestiones cruciales donde se define lo político, digamos, esta cuestión del de sujeto y de la subjetividad, digamos, acá pienso en algunos planteos eh, de, de Badiou, no, pensar lo político necesariamente es pensar eh, la cuestión del sujeto y de la subjetividad. Ese sujeto que, que convoca el diccionario latinoamericano es el sujeto hablante. Lo que hace funcionar el dispositivo del diccionario, este diccionario funciona todo el tiempo, está en permanente proceso, está en permanente construcción, lo que, lo que hace funcionar este dispositivo es lo que algunos denominan el factum locuendi, no, el hecho de que el sujeto humano efectivamente habla, más allá del lugar de la duda y de, de la vacilación, en la que lo colocan, lo intemperan los diccionarios y las gramáticas académicas, tradicionales. No más allá de eso habla. Y en la medida en que es ese facto lo, lo, cuente, lo cuente, ese, ese, ese hecho de, de, de estar hablando, lo que algunos teóricos contemporáneos, como el filósofo Sorjo Agamben, o el lingüista Jean-Claude Mignard, colocan en la base del derecho político. Digamos, digamos, la cuestión política, que es para mí una cuestión que atraviesa la cuestión de la lengua, voy a hablar un poco, un poco de eso, es... Eh, muy insuprimible para pensar un proyecto como el, como el de este diccionario en particular. ¿no? Entonces decían, eh, este factor, colocan el facto locuente como la base de derecho político. Por eso, en el diccionario latinoamericano, como en la lectura de Kafka que en su momento propusieron de Les Guattari, todo es inmediatamente comunitario, pero todo, él, eh, todo en él es también inmediatamente político o una palabra. Eh, con la que muchos nos identificamos en nuestro trabajo eh, glotopolítico. El líder nace de un conjunto de confluencias de recorrido que, que no provienen exactamente, aunque en parte sí provienen, pero no provienen exactamente eh, del ámbito de la lingüística. Y esto también me parece importante señalarlo. ¿no? Digamos, es, hay, hay un conjunto ahí de, de experiencias que confluyen en el diccionario que no necesariamente tienen que ver con el trabajo de un grupo de lingüistas. Pide eh, ser pensado en relación básicamente con dos series de cuestiones, me parece. Eh, digo, me parece porque yo tampoco soy el dueño del diccionario, soy el administrador y formo parte de un grupo. Por eso hay algunas cosas que yo matizo y, y tiene que ver con mi lectura de este dispositivo. ¿no? Eh, dos conjuntos de problemáticas que remiten a su vez a dos continentes teóricos que nos interpelan como grupo, como grupo en de trabajo a nosotros y que nos constituyen como grupo también por un lado la, la agrotopolítica ese campo disciplinar múltiple que en Argentina fue abierto por una de, de nuestras maestras de, de la, de, maestras de varios de, de nosotros eh, Elvira Arnú, eh, es esa experiencia Elvira la que en algún punto nos permite aventurarnos en un proyecto como, como el de este diccionario la otra serie que interrogativa es la que afecta fundamentalmente a los soportes digitales, es un diccionario no pensado, no pensado como libro, y que no piensa confluir en un libro, y que no tiene el libro como horizonte. ¿no? Eh, el horizonte de los, es el de los soportes digitales, en relación con otro problema que es para nosotros, también como el problema de la lengua, eh, un problema eminentemente político. Lo digital, como una forma de tecnologización de la palabra, es que ya a esta altura difícilmente puede seguir siendo postulada como nueva, digamos, esa tecnologización electrónicas, esa antigua. Lo que nació de manera inevitable la problemática del archivo, y aquí quiero hacer explícita mi deuda, eh, así como le hice con, con Elvira, con las reflexiones que Daniel Lin, que es el director del programa del que, del que este proyecto depende, ha venido planteando en los últimos años en torno a los archivos... De las humanidades digitales y su entrelazamiento con, con, ese, con ese espacio maleable, con ese espacio tampoco del todo definible, que es precisamente el espacio de las humanidades digitales. Por eso, glotopolítica y humanidades digitales son grandes impulsos teóricos que, que están detrás del proyecto. Glotopolítica y archivo, mejor, como veremos, eh, como espero poder eh, especificar, Anarchivo. archivo. Un término que retomamos de un teórico chileno justamente que es Maximiliano Tellio, Tello, diríamos nosotros en Buenos Aires, que tiene, que tiene que ser visto como otro de los grandes estímulos teóricos pero en los que opera el proyecto de Dile, aunque es un concepto con el que nos cruzamos después de generar el Dile y después de muchos años de que el Dile estuviera funcionando. ¿no? Sin embargo, vemos cierta solidaridad con él. Esto me parece importante porque al día no se piensa en, en relación con el formato tradicional del diccionario. Esto es, con el formato del libro, como decía antes, ese formato. Uno de los grandes lexicógrafos latinoamericanos, el mexicano Luis Fernando Lara, que estuvo charlando también aquí en este espacio, eh, ubica en el ámbito de una cultura que es la cultura de la fijación y la, la conservación del discurso, el diccionario como libro y como objeto escrito, pero básicamente como un libro que se proyecta al mismo tiempo como una práctica de materialización de la memoria y de las experiencias de una comunidad hablante. En este punto, un dispositivo como el diccionario latinoamericano, el DILE, reivindica, reivindica ese estatuto de la escritura como praxis memorialística en relación con, con la memoria, aunque no se piensa en términos de, de, de libro. El diccionario, voy a citar brevemente a Lara, también como un homenaje a él, que, a, que tanto le debemos, es... Entonces, fundamentalmente un depósito de la experiencia social, dice, manifiesta en las palabras, que deriva su valor de la capacidad de superar la memoria de los individuos que componen la sociedad. Fin de la cita de Lara. Desde esta perspectiva, la lexicografía es una praxis que documenta, más que conserva, una parte del discurso que se presenta como un contacto inmediato, fraseo aquí a Lara. Con la, con la realidad, ¿no? el léxico como esa zona donde el contacto con lo real aparece también como insuprimible. El líder incentiva a los hablantes escribientes a una praxis que registra y documenta la palabra en términos de objeto social, esa idea que ha trabajado tanto en los últimos años un filósofo que es el Mauricio Ferrari, Mauricio Ferrari es un filósofo italiano, que ha trabajado mucho sobre la realidad principio y sobre la hermenéutica, y que en los últimos años ha planteado una teoría de la, de la documentalidad por la cual la documentación de un de determinado objeto es la condición necesaria para que ese objeto se transforme en un objeto social. Y en este punto me interesa pensar esa idea en relación únicamente no con este diccionario, sino con los diccionarios, ¿no? Como los diccionarios son una gran, una gran máquina de documentación de la lengua, eh, y en ese trabajo y en, esa, en ese funcionamiento como grandes máquinas de documentación de la lengua, lo que hacen permanentemente es generar eh, la lengua como un objeto social perceptible como tal. ¿no? Eh, eh, se crea el objeto social y al mismo tiempo el hablante se distancia de ese objeto, ¿no? se objet objetiviza en este caso de la palabra se distancia de ella de hecho Lara volviendo a Lara insiste en la idea de la escritura como un extrañamiento del individuo frente a su lengua extrañamiento por el que la lengua se vuelve inteligible y asume también una determinada imagen no los diccionarios tienen también esa dimensión imaginaria en el sentido de proponen imágenes eh, imágenes eh, de la lengua y el dile también en su modo de de actuar en su modo de accionar, propone una imagen de la lengua que es eminentemente y fundamentalmente dinámica, heterogénea, inaprensible hasta sus últimas consecuencias, en movimiento permanente, en cambio permanente, y en lucha y intención permanente. ¿no? Por eso el Dile admite varias definiciones de, vari de una misma palabra, y no, no le teme a ello, Digamos, no, no, no pretende encerrar la, la definición de un determinado término, sino que también incita a los hablantes a que sigan introduciendo, introduciendo definiciones. Hay una base ahí que voy a volver después teórica, que tiene su fundamento fundamentalmente en la idea de palabra, que ya nombre de matriz, eh, básicamente bolosiniana, diana bastiniana. Me gustaría entonces recorrer algunos puntos de proyecto desde que surge un el diccionario, el diccionario de estas características, es decir, en nosotras que ha venido apareciendo en mi discurso y que es quien en verdad sostiene de manera total esto que hoy estoy eh, yo presentando y diciendo ante ustedes. Cuando se postula que el diccionario opera en el campo de la memoria colectiva de la lengua, como decíamos antes, Lara insiste en que es una, una, institucional, una institucionalización de la posibilidad que tienen los miembros de ¿no? o la sociedad de preguntar y recibir respuestas sobre el significado de los... De, de los vocablos inscriptos en la memoria. Podemos hacernos una pregunta por la pregunta, entonces. Una meta pregunta. ¿Quién pregunta? No se pregunta, pero ¿quién pregunta? Y sobre todo, por su alcance, por su alcance, el grupo político, una, otra pregunta conectada con ella. ¿Quién responde? ¿Cómo se colocan los miembros de la comunidad en relación con la pregunta por el sentido de las palabras es, en definitiva, la pregunta por el sentido del mundo que habitamos, ¿no? Partiendo de la, del lema, definamos nuestro mundo, definamos nuestra palabra. Esa pregunta por la palabra es también una pregunta por el mundo. El nosotros del diccionario no es el nosotros, y acá juego un poco con lo masculino y femenino, y esa dicotomía tan, tan en conflicto en estos años. Eh, el nosotras del diccionario no es el nosotros, de quienes han sido investidos por algún motivo como los guardianes o los arcones de la lengua investidos como ha enseñado fundamentalmente Jacques Derrida de una, una suerte de, en su trabajo sobre el archivo sobre todo mal de archivo investidos de una suerte de fuerza originaria y, y de un poder de un, mandato, y de poder de un mandato no es el nosotros de los académicos el que define ni es el nosotros de los gramáticos de tener en el diccionario un lugar específico el, el, el, al que nos vamos a referir es en cambio en nosotras, de un grupo de investigadores, investigadoras y de docentes, cuya formación es literaria, básicamente, con cierto énfasis, hablo un poco de la historia de muchos de nosotros, con cierto énfasis en muchos casos en el análisis del discurso, para quienes en el lenguaje, en sus diferentes manifestaciones y materialidades, no es un problema desligado de ninguna manera, y el proyecto no es desligarlo de ninguna manera, de las construcciones literarias, de las construcciones políticas, de las construcciones culturales. Un grupo nucleado en este caso, en torno al programa latinoamericano de estudios literarios y comparados de la Universidad de 3 de febrero, eh, es, el programa fue dirigido, impulsado, potenciado, todavía es dirigido por Daniel Lin, que tiene realmente, Daniel y el grupo, no lo digo por mí, digamos, menos yo, digamos, el <ríe> grupo tiene una fuerza de trabajo que realmente es notable y arrebatador. En los últimos años hemos ampliado el espacio hacia un conjunto de personas, el espacio del diccionario, hacia un conjunto de personas que conforman el comité. Eh, ¿Me van a seguir? ¿Me, ¿Me van escuchando? Sí, ¿no? Sí, acá estamos, escuchándote. Ah. Eh, ahora, Bueno, acá entré a la, a la pantalla del comité, un comité eh, de asesores, con quienes compartimos perspectivas y afinidades eh, son asesores que provienen de distintas, también de distintas formaciones, de distintos ámbitos. Algunos son lingüistas, otros son críticos literarios, otros son historiadores, otros son escritores sin una afiliación institucional o académica específica, eh, de diferentes ámbitos eh, latinoamericanos. ¿no? de y, y, y no necesariamente hispanoparlantes eh, en un sentido estricto, ¿no? Tenemos muchos eh, colaboradores, amigos y, y, y miembros del comité brasileño, eh, por ejemplo, ¿no? Porque es proyecto, este proyecto es un proyecto eminentemente latinoamericano que, que no piensa en absoluto el castellano como... como mmm, en términos de, un, de, de lengua única en el, en el ámbito latinoamericano, ¿no? el horizonte de, de, la, de, Latinoamérica, de, la, de Latinoamérica como un espacio de, de, de, de, de heterogeneidad lingüística es un horizonte irreductible. Por eso también el límite de aquello que se integra al diccionario que se deja de lado muchas veces es muy maleable, ¿no? porque entran términos que decimos, bueno, esto es castellano, no es castellano, hasta qué punto lo es, hasta qué punto no lo es, porque bueno, en realidad es un término en portugués que usan muchos hablantes del castellano en determinadas circunstancias y que se incorpora. Y nosotros evitamos también la idea, la idea del sentido de un extranjerismo, ¿no? No, ¿no? Nos cuesta pensar que un término brasileño de nuestros vecinos inmediatos, sobre todo en Argentina, eh, sea un extranjerismo, exactamente. ¿no? Eh, bueno, con esa serie de, de miembros y miembros, eh, tenemos, ya que partimos de, de ese, definimos nuestro mundo, definimos las palabras de nuestro mundo, ese, ese, esa, esa frase de partida, ese lema es, eh, está inspirado en Wittgenstein fundamentalmente, ya que nos inspirábamos en él, el, con ellos tenemos, usando también una expresión cara Wittgenstein, eh, claros aires de familia. No formamos exactamente parte de, de los mismos proyectos académicos y de los mismos proyectos incluso institucionales, pero sí tenemos eh, eh, aire de familia. ¿Cómo funciona el diccionario? Bueno, acá ustedes pueden ir a la pantalla, a la, a la, a la pestaña, modos de uso, donde bueno, van a encontrar una explicación una del modo de uso. Este diccionario, no voy a leer todo porque después lo pueden leer ustedes de acuerdo con el interés que tengan. Este diccionario en todo caso pretende que los mismos usuarios de la lengua definan las palabras que usan, que voten la adecuación de las definiciones propuestas por otros usuarios, que intervengan por lo tanto en la definición del mundo del que participan. Los requisitos de intervención son mínimos, el usuario puede registrarse o no para dejar una definición, votar o recorrer la página y respetar los criterios usuales en la definición del léxico. Es obligatorio poner una definición, un ejemplo, es necesario. Eh, un ejemplo para cada uso propuesto se trata de una palabra, una locución, lo que se defina, y además declarar en qué país la palabra definida se usa de este modo. Esto también es también obligatorio decidir la valoración social del registro. Entonces si ustedes van a, voy a explicar brevemente el modo de intervención. Eh, supongamos que alguien quiere ingresar una palabra, el hecho de que una palabra esté ingresada no tiene ninguna importancia, porque se puede volver a ingresar una palabra es lo que yo les decía antes eh, no consideramos que haya definiciones que agoten el sentido eh, sino que puede haber varias definiciones en pugna aun cuando los, sean matices pequeños los que Diferencia en una definición de otra. Entonces, existe la posibilidad de introducir varias definiciones, no entendidas exactamente como acepciones, sino como diferentes definiciones. Eh, bueno, acá se coloca la palabra que se quiere, que se quiere definir, no sé, supongamos que supongo perro, o no sé, o, no sé, un término quizás soledad que hayas escuchado en el debate político chileno tan candente de estos tiempos y te haya llamado la atención y eh, consideres que debería estar. Por ejemplo, la palabra machiruro, era una palabra que en Argentina se estaba usando mucho en el debate público, en los debates públicos, creo que también se usan en otros ámbitos latinoamericanos, pero era evidente que en Argentina se estaba usando. Con lo cual, eh, fue incorporado ese término al, al diccionario, alguien lo incorporó. Eh, y es evidente que la incorporación de ese término no, no... Es evidente que era un término de uso en el debate público. Digamos, no, no, no, ahí no tenía sentido esperar algún tipo de, de, de control de eso. digamos El sentido común más evidente y la lectura más superficial de cualquier medio y la escucha de cualquier debate... Nos, contra, no, no, nos hacían chocar Permanentemente con este término Con lo cual Rápidamente fue incorporado al diccionario Digamos, No hay que crear una serie de instancias para que, ese, para que ese término sea incorporado ¿Esto tiene sus riesgos? Sí, lo tiene, obviamente Pero este diccionario funciona de esta manera eh, Por ejemplo, hay varias definiciones de machinulo No sé si van siguiendo lo, mi, mi, mi recorrido ¿Van siguiendo el recorrido? Sí, sí entonces hay varias, eh, que tienen que ver con muchos matices, bueno acá hay tres, esos matices a veces ponen el acento evidentemente en, en cómo el término es, em, tiene que ver con una militancia, que evidentemente aparece en esta, en esta primera, varón, cisexual, porque ya cisexual implica incorporarlo en una, en una serie em, evidentemente ligada con las militancias de género. Eh, otras definiciones son quizás más eh, es menos claro esa, esa, ese matiz eh, militante. El término de uso coloquial, originario en la era femi feminista, pero describiéndolo, digamos, eso, ¿no? para identificar al hombre machista, contesta a sus condiciones, etc. Eh, en este caso. Hay una serie de valoraciones, eh, porque los hablantes, los usuarios y las usuarias pueden votar si consideran que una definición es o no adecuada, lo cual también es una orientación para aquel que consulta el diccionario acerca de bueno, que yo creo que es la, la, una orientación acerca del nivel de no, no tanto acerca de si está bien o mal definida. Sino acerca del nivel de conflictividad que tiene determinado término. ¿no? Entonces es significativo, por ejemplo, que estos términos tengan altos niveles de, de, de votación. 7 ¿no? eh, y 7, digamos, en este caso está empatada la valoración positiva con la valoración negativa, lo convence y no convence. 5 y 4, hay un poco más de valoración positiva. Eh, entonces, mmm, los hablantes. Y los, lo, que son al mismo tiempo los usuarios y, los que, y aquellos que definen, no únicamente definen, sino que al, tienen la posibilidad de intervenir en esas definiciones, eh, introduciendo algún tipo de eh, evaluación en términos, eh, de, en términos de más y menos. Eh, cada palabra, y acá hay algunas cuestiones que me parece importante, según unas cuestiones teóricas ligadas con, con el proyecto. Cada palabra es objeto no solo de una defini definición, sino de una serie de marcaciones. Acá creo que terminé abriendo otra cosa que estaba... Sí, se te perdió. Sí, también eh, de eh, memoria chilena? Sí sí, sí, sí. Perdón, perdón. Pero ahora, no hay problema. parece que se eh, perdió. Ahora vuelvo, ahora vuelvo. Sí, sí, sí como le decía, bueno, uno está inmerso en sus... En sus, ¿cómo se llama? En sus recorridos de, de trabajo. A ver, a ver, aguardemos un segundito. Eh, vale. Con tanto uso en mi computadora fue... Eh, Pero si quieres puedo compartirlo yo. Muy yo tengo abierto... No, no no, el... no, no, no, no. okay No, no, dame un segundito, un segundito, un segundito. Sí, no hay problema. Oye, como estoy hablando y estoy medio, me voy como compenetrando, también me voy como perdiendo, perdiendo en el... Por ahí lo cerré sin darme cuenta, A ver, pero aguarden un segundito. Acá está el diccionario. Creo que ando un poco más la página del diccionario, se va perdiendo. ¿no? Eso también. Ahí, ahí estoy en... Eh, ahí a ver. ahí lo ven, ¿no? Ahí está de nuevo, sí. ¿Lo ves? Sí. Bueno, cada, cada palabra es objeto no solo de una definición, sino de una serie de marcaciones, de, de marcas, ¿no? Que afectan por un lado el ámbito de uso concreto, señalado únicamente y muy genéricamente como nacional, ¿no? Cuando se incorpora un término, cuando quiere ingresar una palabra. Eh, bueno, el ejemplo es obligatorio y lo que me va a pedir es que introduzca un país. Eh, en, todos casos, en todos los casos, los términos percibidos como regionalismo, si fuera necesario marcarlos como tales, pueden ser identificados en el ámbito de la definición misma. O sea, no, no es tan detallado el sistema como para indicar, por ejemplo, en Argentina, si es de uso en el litoral, en el noroeste o en Patagonia, lo cual tiene que ver con limitaciones también de las... De la, de la herramienta y no hace proliferar en ese sentido la, la marcación pero si sí, eso obviamente puede ser especificado en la definición eh, y además se piden dos tipos de marcado que se exigen también como obligatorios que tienen que ver con valoración social y estilo con una serie ahí de posibilidades y con registros específicos no hay palabra que no que no eh, aparezca marcada eh, en relación con eh, el país eh, y en relación con la valorización social y estilo y en relación con los registros específicos. En esto hay una decisión también política que nos parece importante resaltar. No hay para el dile de palabras no marcadas, no hay. No hay palabras no tocadas, no hay palabras neutras, no hay en definitiva palabras puras que, que constituyan algo tal como el núcleo puro de una lengua en relación con las cuales los otros términos deberían ocupar algún espacio designado, como el espacio de lo familiar, o de lo vulgar, o el espacio regional, del peruanismo, etc. No, no, digamos, todo término es necesariamente un término marcado. Me gustaría en este punto rescatar la reflexión, hay, hay una serie de reflexiones teóricas de fondo sobre la palabra, que propone, por ejemplo, uno de los grandes lingüistas contemporáneos, Tulio de Mauro, no sé si lo realizaron en algún momento en el seminario, libro de Mauro, que es uno de los grandes lingüistas del siglo XX, que a esa vez fue impulsor, se ha ya hace poco, pero fue impulsor de un proyecto lexicográfico con el que el diccionario nuestro tiene una fuerte afinidad, que es el grande diccionario italiano de uso, publicado en 1999. No como un proyecto digital como este, sino como eh, un diccionario pensado como libro en el sentido diferente. Eh, para De Mauro, desde un texto tan importante como la introducción a la semántica que él publicó en 1966, donde ahí también él es experto en su es el gran editor de, del curso de lingüística general, tal como lo conocemos hoy, pero es también un atento lector de, de, la, de la filosofía del lenguaje contemporáneo, y sobre todo de Wittgenstein, que también para nosotros es una lectura importante. El eje de la acción de los hablantes, dice de Mauro, se pone en la actividad, la, se, se, se plasma en tres nociones, actividad, sociabilidad y historicidad. La actividad semántica del ser humano hace su fundamento en lo común, en lo social necesariamente, y el acto significador, como lo llama él, se concibe como una forma de actividad en el mundo, ¿no? pensar eh, toda, toda, todo acto significador como una, como, como una acción. De Mauro recupera así, si bien dialoga con, con Austin y con, con, con las escuelas anglosajonas, obviamente que, que trabajan el tema, pero sobre todo rescata el concepto gramsciano de praxis, que es un poco diferente, sobre, sobre el que nosotros reflexionamos mucho, yo particularmente reflexionado mucho. Para De Mauro el léxico en las lenguas histórico-culturales se caracteriza por tres grandes, tres grandes rasgos. La inestabilidad del vocabulario, insiste en la idea de, de que el vocabulario es eh, inestable, la diversidad de acepciones inabarcable eh, y, la y la indeterminación o vaguedad semántica, que también son dos conceptos claves. Esto último ocupa en la teoría de, de Mauro, que se plasmará en ese gran diccionario un rol fundamental. Asimismo, la praxis, la idea de la praxis, se fundamenta en algunas posiciones De, de Mauro. Que especifica en el carácter abierto, potencialmente infinito, eh, eh, en las palabras de él, del léxico, como la posibilidad de crear palabras nuevas o la potencialidad de formar lexemas complejos que el hablante pone permanentemente en marcha. En todo caso, para De Mauro, el vocabulario se caracteriza como un conjunto inestable y variable, efectivo y potencial, que mutra en el espacio y en el tiempo de hablante a hablante. E incluso en el mismo hablante, en la medida en que participa, para decirlo con Bastin en diferentes esferas de la vida social. Son cuestiones a las que un diccionario, como el que presentamos, presta especial atención, que, que hemos leído con atención y que, que, y que operan como estímulos teóricos. ¿no? Diría, para ser más claro, que son cuestiones que lo constituyen a un diccionario como El Dile plantea que para un hablante todo en la lengua parece marcado circula en un ámbito y por eso la cita inicial de MEDEDEF que va en ese, en ese, en, hacia, ese, hacia ahí también, ¿no? que puede ser por cierto, circula en un ámbito que puede ser por cierto muy, ampli, muy amplio, un ámbito local, nacional, regional o, o global, pero que no deja de ser nunca un determinado ámbito, un ámbito determinado, digamos, no naturalizar esos ámbitos. La noción de praxis lingüística... A la, que me hemos, a la que me referí, que hemos pensado a partir fundamentalmente de las elaboraciones de, de Antonio Gramsci, implica pensar más en términos de procesos colectivos, esa acción es siempre un proceso colectivo, y hay una diferencia con otras líneas contemporáneas, eh, a diferencia de ciertas ideas de actividad y de creatividad que ponen el acento estrictamente en lo singular, acá se pone el acento en lo colectivo, e implica pensar no en términos diferenciales, sino de, de repertorios integrales, construidos, asumidos, reapropiados y resignificados por ese sujeto colectivo que es un sujeto social. En la lengua que se propone imaginar el dile, todo está en movimiento. Todo está, digo imaginar más que representar por todos los fundamentos que están detrás. Todo está en movimiento, todo está tocado, todo está inserto en el mundo y todo es agonístico. La palabra se concibe como objeto de lucha, por eso hay varias definiciones, por eso algunas definiciones son chocantes. Por eso se definen términos que a veces a mí no me gustan, a otros no me gustan, pero bueno, están ahí. Hay que, hay que, no hay que darle la espalda. Eh, hay que luchar. Eh, por eso, más que lemas o términos, el diccionario prefiere hablar también bajitinianamente. Y eh, ahí hay una tensión con la lexicografía tradicional porque nosotros hablamos de palabras. Siento un fragmento de MDDF en el libro sobre el método formal de los estudios literarios, dice MDDF, aquí, con el que pensé. Todo el enunciado está orientado hacia la comunicación, hacia un, escucho, un lector, en resumen hacia otra persona, hacia cierta forma de comunicación social del tipo que sea, como tal. Cualquier palabra tiene que ver con la comunicación y no puede ser separada de ella sin dejar de ser palabra de una lengua. El diccionario, tiene, el diccionario, el Dile, se enfrenta a eso, digamos, se hace cargo de eso, no, no pretende hablar la palabra de eso. Por eso, inevitablemente, el que define, ejemplifica, y ese ejemplo no es meramente un ejemplo, sino que es parte de la definición. del mismo modo que Bastín, Medvedev, reaccionaba contra lo que consideraba un dominio de lo que ellos llamaban, el monolingüismo unilateral, unilateral de la lingüística, que ellos criticaban en la lingüística de la época. Un, mon, un monolingüismo, agregamos nosotras, que tuvo uno de sus primeros puntales, y tal vez uno de sus primeros ef efectos, en el arte de edición, de, precisamente de diccionario monolingües. ¿no? Si, hay, si hay un instrumento lingüístico que contribuyó a, a, a construir esa imagen monolingüe unilateral, eh, son los instrumentos, de los que habla Uru, la, las gramáticas y los diccionarios. En la estela de Mededev y de Bastín, el Dil intenta privilegiar el acontecimiento de la palabra, como generación permanente de esa palabra. En estas generaciones, vuelvo a citar a Mededev, la palabra vive una vida muy intensa, aunque diferente de la que existe en la creación literal. Definir el mundo, como decíamos al principio, como está en el lema, es definir las palabras de nuestro mundo. Eh, recordando la afirmación de Wittgenstein en las investigaciones filosóficas. Antes que el austríaco, Wittgenstein, en la Rusia soviética, Medvedev, afirmaba que no es a través de la lengua como conocemos lo real, sino que es la palabra, el enunciado, el lobo, es el término, aquello que Boloshinov había definido como el fenómeno ideológico por excelencia, es la palabra rusa que suele traducirse tanto por palabra como por enunciado. Es eso lo que desempeña un papel importantísimo en el conocimiento, de, dice Medvedev, de la concepción de la realidad. No es que con, las palabras reflejan el mundo o que las palabras espejan el mundo o que conocemos el mundo a través de la palabra como las tesis idealistas, sino que hay, hay otro concepto que es eh, el concepto denunciado. Para Voloshinov, la palabra pone en funcionamiento, dice, inoviables hechos ideológicos que traspasan todas las zonas de la comunicación social. La palabra es el indicador más claro de las transformaciones sociales, en inclusive de aquellas que apenas vamos madurando, que aún no se constituyen plenamente, ni encuentran acceso todavía en los sistemas ideológicos ya formados y consolidados. Tal vez por eso en el DILE eh, hay una tendencia muy fuerte a incorporar términos, entre comillas, nuevos, o que parecen ser nuevos, o que de pronto emergen y que tienen que ver, por ejemplo, con la escucha de determinados géneros musicales, ¿no? en, en determinados géneros, en algunos casos populares, determinados géneros en donde aparece determinada creatividad lingüística muy fuerte y muy potente, y al mismo tiempo muy inestable, y el diccionario no le da la espalda a eso. O sea, no le teme al hecho de que bueno, sea un fenómeno efímero. Está bien, es un fenómeno efímero, pero no deja de ser un fenómeno ligado con la palabra que puede ser registrado en un diccionario. Por eso las definiciones tienen, además, cada vez que uno introduce una definición, si vamos a, a las palabras recientes, por ejemplo, chupo, todo aquello relacionado con la gente moderada de bebidas alcohólicas en Argentina, se usa bastante esta expresión. Eh, aparece la fecha, estas esta recientes, del 15 de diciembre de 2021. Está fechado. No sé, yo sé que en 15 de diciembre de 2021 esto, esto era, esta definición es posible. ¿Qué pasa a futuro? No lo no sabemos. Pero no por, eso, eh, no por eso debería no ser registrado. ¿no? Eh, entonces, cada palabra así definida es además objeto de valoración por parte de otros hablantes. Valoración positiva o negativa, que hace concreto el carácter mutuo acentuado del signo Ideológico del que habla Orogino. Es una valoración expresada, expresada en términos de votos, tal vez esto eh, haya que redefinirlo, obviamente, pero bueno, ahí nosotros nos basamos en las prácticas ya consolidadas en las redes sociales, o en YouTube, o en Facebook, etcétera, etcétera. Van a ser el filtro que supone, no le diría la autorización, sino más bien el aval, más bien el visto bueno del comité académico que está orientado a evitar el abuso que se dio en algunos casos, porque uno de los problemas es el abuso. Este, eh, vemos que alguien defina cualquier cosa sin responsabilidad vemos que no esté jugando el juego que nosotros proponemos sino que esté jugando a otro juego no hacer bromas, introducir enunciados evidentemente evidentemente cómicos, que sería lo menos grave pero en muchos casos de tinte, de tinte discriminatorio, racista, sexista, etc. y obviamente eso eh, nos incluye o sea, eh, y en ese punto es uno de los riesgos que un diccionario de estas características asume. No es el liberalismo absoluto, digamos, sino que apela también a un tipo de a un tipo de acción eh, responsable. Eh, en todo caso, es importante la cuestión de la valoración para dejar constancia de la percepción que los otros hablantes tienen de una determinada descripción O sea que una palabra nunca existe aislada de sus acentos y que puede orientar la consideración de esa entrada para usarlo como traductores. Este, este diccionario es muy consultado por traductores, por especialistas en algunas de las literaturas eh, o de las culturas latinoamericanas, eh, para poner solo dos ejemplos de usuarios que pueden y que aprovechan por las experiencias y por la, por la recepción que tenemos nosotros de un diccionario de, esta, de, esta, de estas características. Tú lo de Mauro habla, también volviendo a él, en un sentido similar, de la palabra como un grupo de acepciones, de valencias emotivas, digamos, es un grupo de valencias emotivas, y atención en este punto, de memorias. Para el lingüista italiano, la palabra es el núcleo de condensación de usos, de conductas, de creencias, de prácticas operativas, de ideas religiosas, morales e intelectuales. Todo el espacio cultural, dice él, en la inmensa variedad de sus articulaciones, cito, esa es una expresión de él, se apoya para de Mauro en articulaciones semióticas del espacio lingüístico, y la historia lingüística se articula, como lo planteó de Fosler o de Spitzer, pero también de Gramsci o de Manuel de Pidal, como historia cultural. De ahí, la flexibilidad irreductible del patrimonio, eh, del patrimonio lingüístico, la idea es de que ese patrimonio lingüístico es inevitablemente flexible, de, de su infinita extensibilidad y articulabilidad, que son palabras que suenan no muy bien, me parece, pero que traducen las que adopta de, Madre, de Mauro. Esa posibilidad de variación continua en la historia no es una característica accesoria, sino intrínseca del vocabulario de una lengua y de sus elementos. Bueno, tengo también varios puntos más, o sea, un, me di cuenta que un texto bastante extenso. Eh, pero bueno, quiero eh, tal vez darle a, a una... Voy a leer la última parte mm, para, para darle paso a una, una cuestión más dinámica. Eh, es importante pensar que el, el diccionario este, el Dile, es un dispositivo dentro de un programa más amplio, que es el programa de estudios eh, latinoamericanos. No es algo cerrado, sino que es un proyecto, es una obra por hacer siempre. Digamos, no pretendemos en ese sentido que termine nunca, tal vez en algún momento se agote el diccionario, tal vez en algún momento deje de generar interés, pero quedará colgado como testimonio ¿no? eh, es un hacerse permanente, por lo tanto siempre va a ser siempre va a faltar algo, por lo menos podemos evitar la crítica habitual que se le hace al diccionario de bueno falta tal término, no está incluido tal término bueno, incluílo, Digamos, no, no hay ningún problema si pensás que falta tal término lo único que tenés que hacer es incluir ese término eh, no es algo cerrado, es un proyecto, es una obra por hacerse, un protocolo de experiencia, como diría Gilles Deleuze, uno de los autores a los que los miembros del programa volvemos de manera insistente, o como diría otro, Pierre Pablo Posolini, para quien la reflexión sobre la lengua nunca fue un componente marginal, una ópera da farce, dice él, una, una obra que está en proceso de hacerse. El diccionario mismo tiene que ser leído en estos términos. No se presenta aquí un proyecto cerrado, sino una obra que se está en este mismo momento haciendo, está proliferando, está pululando con todo el peligro, con todos los riesgos y los desafíos que ello supone. Es fundamental para, para nosotras plantear esto, que diferencia un diccionario de estas características de otro tipo de diccionarios que pueden encontrarse en la web, como el propio diccionario de la Academia, que obviamente está disponible en la web, en la web o el diccionario del habla de los Argentinos, que fue impulsado por el por la Academia Argentina de Letras, o el Diccionario del Español de México, con el que nosotros sentimos fuerte afinidad, coordinado por, eh, como dijimos antes, Luis Fernando Lara. El DIRE no se postula como un complemento electrónico de algo que está en otro lugar, eh, que sería un diccionario impreso, salado, acabado, clausurado y custodiado por un conjunto de especialistas, dar de arcontes del idioma ante los que dudar, vacilar y en todo caso enunciar tímidamente una pregunta sino que es un archivo abierto en proceso, una acción, un acto del decir. En mesetas de Lessiguatari dicen que se trata de pensar tratamientos posibles de una misma lengua. Dicen ellos, una veces se trata de las variables para extraer de ellas constantes y relaciones, y relaciones constantes. Otras para ponerlas en estado de variación continua. Este último rumbo, el, estado, el del estado de variación continua, es el que toma o el que intenta tomar el dile que concibe el lenguaje como actividad y como praxis, como decía antes, en el sentido gramsciano, colectiva, y que se asume como un proyecto anarchivístico, en el que las prácticas lingüísticas son vistas como multiplicidades nunca del todo clasificables y ordenables. ¿no? Esa idea del anarchivo que plantea muy bien en Chile, desde Chile, Tello, pone el acento básicamente en determinadas estrategias que lo que hacen es desorganizar y desestructurar y dinamizar en ese sentido la lógica del archivo. En este caso, eh, la, la, la lógica del listado del diccionario, eh, del listado alfabético, aparece no del todo negada, porque obviamente se puede consultar de esa manera, pero sí aparece en todo caso eh, alterada. Maximiliano Tello, en ese sentido, a quien ya nos hemos referido en esta presentación, que las plantea que las esas máquinas en archivistas hacen patente la inorganicidad latente en toda la organización social de los registros de los cuerpos, de los corpus y de las lenguas, diríamos nosotros. Manifiesta que todo orden, por supuesto también el orden de los diccionarios, se fundamenta en el áperón, en lo abierto, en lo indeterminado, algo que también otro de los pensadores que para nosotros es un estímulo importante que es Agamben, planteó en un, en un libro que dedicó al, al tema ese de, de lo abierto. ¿Es posible generar un diccionario que opere contra la lógica misma de la diccionarización archivística, que incentive la apropiación responsable, insisto con esta idea de responsable, eh, insisto con esto, la apropiación responsable de las herramientas por parte de las y de los hablantes, que sea un espacio de experimentación de subjetividades políticas disidentes o subalternas, Digamos la, la cantidad de léxico relacionado por ejemplo con la acción política de las minorías de género en este diccionario es eh, un, un aspecto notorio, que eh, incentive la protección responsable de las herramientas, eh, que sea un espacio de experimentación de sugeridad de que no opere como instancia de naturalización del orden que el establecimiento de las jerarquías y las clasificaciones impone sobre la producción social, la lengua como producción social y los órdenes que sobre ella se, se, se aplican, que sea consciente de la violencia de registro que intente imponer un orden determinado, aun cuando no puede anularlo, quiero decir, aun cuando no crea que, está, que uno está exento de esa violencia, pero ser, que sea consciente de ello, ¿no? que sea consciente de la violencia de registro que intente imponer un orden determinado, aquello que huye de toda determinación absoluta, que es ese murmullo permanente de la lengua, se trata en fin de que definamos el mundo como forma de intervenir en los registros sociales del léxico y de autoafirmación, y en última instancia, como un gesto glotopolítico exhibido como tal por las propias hablantes soberanas de las palabras. El texto era un poco más largo, pero bueno, no sé, me, me copé, como decimos nosotros en Buenos Aires, eh, escribiendo, eh, pero bueno, traté de plantear algunas de las líneas también teóricas fundamentales que están en la base del proyecto. Eh... Diego, querido, antes de cualquier cosa, gracias enormes. Oye, no, oye, y al final... Era lo que temía. Yo me equivoqué y tenía una ensalada de horas para, para la información general. Era a, la, a las 12 horas argentina, 12 horas chilena. En mi, en mi agenda también, pero en el, en el cartel, en el afiche, estabas a las 11. O sea, un desastre, pero estaba pensando que también tiene un poco la dinámica esto de apertura, ¿no? Porque... <risa> no, podemos... <risa> Miren, por un lado queda el registro, el registro digital, ¿no? O sea, estamos aquí apuntando las humanidades. Y por otro lado, eh, el, el, el, el, el, el, el, la grabación y que podemos seguir conversando. Mira, nuestra querida Kelly se está uniendo, o sea, se está uniendo la gente recién. Pero mira, eh, trato de sacar lo bueno hasta desgracia, porque es el, el, el, el último día. Para mí era muy importante este diccionario. Eh, y también tu, tu reflexión, que siempre es genial, eh, Diego, porque integra, integra una, una, una visión, pero muy, muy crítica. Aquí, mira, ya te están diciendo ¿no? que, que genial la, la, la presentación, excelente. Eh, mira acá también diciendo, ¿no? que, que ojalá tengan van a tener ocasión de verla completa porque va a estar eh, sí. grabada pero si ah. les parece podemos empezar a, a, a dialogar en primer lugar eh, yo tengo va varios comentarios en primer lugar Diego eh, los tipos de definiciones eh, también pueden ser variopintos en el sentido siguiente eh, Tú me propusiste hace, hace pocos días que, que trabajara con, con una definición interesantísima, de una palabra interesantísima que de alguna manera caracteriza al, al español de Chile, es un mapuchismo, sí. eh, que es Cagüín, sí. ¿no? Yo sí. he trabajado un poco con, con Cagüín desde un punto de vista etimológico. Eh, para los sí. que no son chilenos, que yo creo que soy la única chilena en este momento aquí, eh, Cagüín es algo como gossip, como cotilleo, eh, ¿no?, en, entre tanta, ta, tanta ace, eh, acepción. Entonces, claro, he empezado, he retomado unos apuntes que tengo, pero me gustaría mucho eso también, jugar con la transición semántica, porque Caguín, al parecer, venía de una instancia muy importante de los parlamentos, de las conversaciones, en, en, en determinados eh, momentos, momentos del año, entre la población mapuche, eh, y que por lo general terminaba con una gran instancia social donde se bebía mucho, se comía mucho, por lo tanto claro. podía haber ahí borrachos, pendencia, risa. Es que esto. <ríe> Entonces, sí. claro, mi, mi pregunta es la siguiente, y mi pregunta es la siguiente también, un poco convocando e invitando al, al, a, a los asistentes y a los que nos van a ver nuevamente, porque esa es la idea, la idea es estar siempre... Eh, presentando este diccionario constantemente, porque hay mucha gente que no lo conoce entonces, claro, a veces uno puede verse frenado como quién soy yo para aportar, o lo que me pasa a mí en el, en el polo opuesto, eh, el año pasado te envié una, una propuesta, pero que fue algo oral que leí, que quiero de alguna manera trabajarlo también como, como definición sí. porque es muy del tipo... El, mira, te deja de compartir la pantalla Porque el, el... ¿Yo? ¿Diego? Sí, sí de, deja de compartir que A ver, sí. para poner mucho mucho Porque tengo Sabes que yo ahora no puedo Espérame eh, puedo, Te escucho perfectamente, me veo a mí pequeño Pero no puedo Agrandar el. <risa> Lo que pasa es que <risa> estamos viendo no, tu Facebook Ah por eso, pero Sí, sí, porque quería, quería ver si había tenido alguna repercusión todo esto y había aparecido alguna... Ah, no, yo lo puse, Facebook. lo puse, sí, puse una fotografía. Ah, bueno, vean mi Facebook. Ah, no, ya que están viendo mi Facebook, a ver si ya que están... Eh, hay un... perdón, eso eh, le da, pero... Sí la, están página, viéndolo, sí, la página, la página totalmente. Sí. Claro, eh, hay muchas cosas que no dije en la presentación porque me, me pareció interesante ver el, en la presentación que hice ante ustedes, que ojalá otros puedan escucharlo... Algunos, yo los llamo, nosotros los llamamos acicates teóricos que están en el fondo, que vienen de nuestra memoria, de nuestra historia formativa, desde, bueno, desde, el, desde nuestra formación inicial con Elvira y nuestras clases iniciales, etc. Entonces, esa reflexión sobre la palabra la, vital, la, la, la, la, la palabra en la vida, etc. Y la idea de que el, un diccionario no opere de espaldas a eso o no espere minimizando eso, aun cuando eso sea complicado para el diccionario. O sea, conspire quizás contra la idea misma del diccionario. Por eso ese componente que yo nombraba anarchivista. El diccionario, como funciona en la red, se va articulando eh, con eh, otra, otros dispositivos de los que es solidario, por ejemplo. Nosotros impulsamos, acá mi colega, amiga, querida, y también tuya, Soledad, Daniela Lauría, es, eh, somos digamos, lo, lo, lo, los grandes impulsores del Observatorio Latinoamericano de Autopolítica, que tiene su espacio fundamental en, en Facebook. Acá claro, ustedes están viendo mi Facebook, ¿no? Sí. Acá sí. el Observatorio Latinoamericano, donde eh, nosotros vamos... vamos en todo caso, retomando información, sobre todo que anda circulando de manera dispersa en, en las redes, en los medios gráficos, en los medios visuales, etc. Y vamos tratando de hacer una gran base de datos, de cuestiones que tienen que ver con las articulaciones entre lengua y política, un, con una mirada muy amplia y muy heterogénea. Por suerte, no, no es que nosotros, Daniela y yo, solo posteamos, sino que bueno, se ha generado toda una dinámica, por lo cual hay mucha gente que participa muy enriquecedoramente, muy activamente en este espacio. El diccionario participa también de este espacio, nosotros difundimos el diccionario a través de este espacio, eh, hacemos conocer el diccionario a través de este espacio, pero no meramente como una herramienta, tiene que ver con una solidaridad eh, teórica y política de base. ¿no? Pero esto me parece interesante porque pasa con todos los diccionarios, no hay ningún diccionario en el sentido que funcione como un diccionario ajeno a ciertos acicates teóricos y políticos. ¿no? Entonces, los nuestros son estos, eh, y los explicitamos, y nuestra posición es latinoamericana. Cuando decimos que nuestra posición es latinoamericana, no asumimos tanto un lugar geográfico. ¿no? Yo te diría que es lo de menos el lugar geográfico. La posición latinoamericana es una posición crítica básicamente para nosotros en relación con ciertas grandes líneas, y básicamente en relación con un armado que encontró en, los, en las últimas décadas su expresión en las grandes políticas panhispánicas. ¿No? De, digamos, nosotros nos pensamos no tanto como en esa, en esa serie panhispánica, sino que nos pensamos como latinoamericanos. Pensamos el mismo objeto, la lengua, hay que ver si es el mismo, porque la mirada cambia el objeto también. ¿no? entonces nuestra mirada es latinoamericana y ahí la, el componente, mucha gente me pregunta y no llega a entender del todo y quizás nosotros no lleguemos a explicar bien del todo eso, no es problema del otro eh, pero cuando nos dicen pero por qué está Brasil y por qué aparece por ejemplo tanta cuestión de España si es latinoamericano pero porque en realidad para nosotros latinoamericanos es una posición crítica entonces si es latinoamericano eh, en Santiago de Compostela o si es, es en las, minorías, en las minorías lingüísticas de Madrid, o, los, o en todo el debate sobre el andaluz, ahí hay debates que, que resuenan eh, para nosotros como latinoamericanos. ¿no? Entonces eso, eso también es eh, importante. En relación con determinados, determinadas zonas del diccionario, eh, no, eso no lo hablé en la presentación, y me viene bien esto que me, que me indicas vos, Soledad, para aclararlo. Además de las entradas habituales, nosotros generamos un espacio, que es el espacio de las notas. Y ese espacio de las notas operan, o, operamos habitualmente por invitación, aunque no necesariamente. No sé, nos interesan determinadas personas que en la cuestión de la lengua de manera fin a la que la pensamos nosotros. Digo de manera fin porque tampoco pretendemos que todo el mundo piense la lengua de la misma manera, y yo te diría que ni siquiera nosotros, como cada uno de nosotros, la piensa de la misma manera en relación con el otro. Digamos. Entonces, vamos invitando gente, ¿no? Entonces eh, so, que, que trabajen libremente, digamos, sin muchas, sin muchas determinaciones, pero en algún aspecto que tenga que ver con la lengua, sobre todo con el léxico, le pedimos que tenga que ver con el léxico, después algunos hacen otra cosa y no importa, pero que tenga que ver con alguna cuestión relacionada con el léxico. Entonces, por ejemplo, tomar una palabra, una expresión y pensarla. Pensarla más detenidamente que una acepción, okay. ¿no ¿entendés? No, no es una acepción. Que la piensen más detenidamente, que piensen un poco qué implicancias puede tener eso, y que le den un tono divulgativo, digamos que no, no, no pretendemos no en el sentido artículos estrictamente académicos, y ahí también se ve un poco la variedad de, la, de, de los sujetos que intervienen sobre la lengua. Para nosotros, el, y esto se lo robo a mi amigo José del Valle, eh, uno de los grandes peligros, o uno de los grandes hechos negativos que sucedió con la lengua es que ha quedado en general en manos de los lingüistas y de las lingüistas. ¿Qué quiere decir esto?, no necesariamente el lingüista o se que piensa la lengua, y no, no necesariamente la piensa mejor que otro. La lengua, porque la lengua es una... Bueno, susurianamente la idea del lenguaje en Sussure, que a mí me encanta, la idea de esa de... Acá hay una cosa heterócrita, compleja, fascinante, etc. Bueno, yo recorto una parte, pero sé que esto es muchísimo más complejo. que es Me parece que es la gran operación de Sussure. No tanto la definición de la lengua... No, no, no me interesa a mí tanto el social estructuralista, sino el social que dice, chicos, acá hay un objeto que se sí. las trae y que hay ninguno semiótica. de nosotros nunca... Ahí claro, claro, claro, Además, cuando habla del lenguaje, dice cosas interesantísimas. Sí. Eso no trabaja, trabaja mucho de Mauro, ¿no? porque de Mauro dice, ojo, que el es, que cuando da las clases de lingüística, que, que van al curso. No es que eso es Osur, Digamos, Osur venía trabajando hace un montón de tiempo, etc. Y ahí está como ordenando un poquito. Pero digo, no hagamos de eso tampoco la Biblia absoluta. Y se lo dice de Mauro, que es el tipo que editó el curso. Bueno, ¿eh? es que te amaba, a Osur. Entonces, eh, ¿por qué? Porque a De Mauro le interesa también eso, cómo sur percibe todo un conjunto de cosas. Entonces, ahí está la sección notas que les recomiendo. Y que les pido también que a ustedes eh, que nos están escuchando, que estamos hablando acá, si quieren participar, se conecten con nosotros, se contacten con nosotros para eh, participar en ella. ¿no? La última es de Guiomar, que es la directora del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires. Perejil, eh, sobre Perejil. Perejil, mm. sí, sobre Perejil y distintas implicancias. Hay notas de historiadores, por ejemplo, Miranda Lida que es historiadora, pero que trabaja básicamente, tra ha trabajado mucho cuestiones relacionadas con el debate histórico de las lenguas, trabajó sobre una figura fascinante, que es la de Vicente Rossi. Vicente Rossi era un investigador autodidáctica, fascinado por el mundo afro, afro sobre todo en la Argentina, que estaba muy negado, como ustedes saben, eh, y que escribió cosas de negros, etcétera y que debatió muchísimo con los filólogos españoles, con Amado Alonso sobre todo, que vino, que, que organizaron los estudios de filología en la Argentina. Entonces escribió sobre él, y es bastante heterogénea la, la, la, esa zona. Y es una zona más reflexiva, más, más, un poquito más extensa, más, con artículos más extensos, más reflexivos, más... Más eh, monográfica, son monografías. Más monográfica. Claro. Y también tuvo mucha recepción en escuelas, tiene un componente didáctico interesante el diccionario, ¿no? porque se usa para hacer ejercicios también en escuelas. De ejercicios de definición, ejercicios de, de, bueno, de, de, de, de transformarse... En, de, de que, de que la, la, los y las alumnas, sobre todo de nivel tercero y universitario, eh, se transformen en pequeños o in, iniciales. Y también esta sección de notas tiene... Tienen ese, ese alcance. Mira, nuestro objetivo fundamental, y acá hablo como grupo, es quitarle a la, la idea del guardián de la lengua, ¿viste? De nosotros como los guardianes de la lengua, de lo, de, de, como aquellos que cuidamos la lengua y que protegemos la lengua, de no sé qué. De, de, ¿Entendés? O sea, la idea es, eh, no, bueno, ejercicios de apropiación, de. Eh, y de juego también, ¿no? sin subestimar el juego, responsable, cuando digo responsable, es bueno, si alguien usa esto para, para hacer chistes, ya no me gusta porque <ríe> no sé si perder tiempo a nosotros, ¿entendés? va delegitimando la herramienta ¿no? va, va, va desgastándola pero por eso digo responsable responsable no quiere decir no jugar ¿entendés? Responsable, eh, quiere decir, bueno, asumir en ese sentido las reglas del juego claro que sí el, es interesante porque también pasa mucho por ejemplo, cuando habla, porque repetiste mucho lo de responsabilidad y es clave, o sea no hay ahí ningún tipo de oposición es por ejemplo cuando estos troles ocioso, se meten en, la, en los artículos de Wikipedia y meten cualquier cosa. No sé si se les ha tocado alguna vez encontrarse un artículo de Wikipedia con, con una información divertida, ociosa o, o, o que no tiene relación. Así que yo creo que está pero muy bien esa, esa función. También veo... Que está la. la el, que, que, o sea, hay una serie de, de, de secciones acá, están las más votadas. Hablaste también de esto, ¿no? De, la, de las votaciones. Por ejemplo, baja, tiene ahí una. La gran... que, de, las querés compartir vos, porque yo estoy teniendo sí. problemas para compartir. Sí, si mira, querés compartir la voz. Sí, deja de compartir pantalla. Vas a ver ahí ah, un, un botón porque... rojo que dice dejar de compartir. Sí, sí. No, el tema, el tema es que yo tengo. ¿Sabés qué? No me deja agrandar mi. Ya, sí, se tengo te una ventana muy, muy, sí, quedó como tildado. Yo puedo hablar perfectamente, me veo hablando, pero no los veo ni a ustedes, ni veo la pantalla. A ver, déjame, a ver si puedo. No, porque mira, mi, bueno, no importa, si no, seguí hablando. Sí, pero mira, yo creo que lo que también podríamos hacer todos los que estamos, ya que se quedó ahí, pero, eh, pero me, me gusta que haya quedado... Anclado en el Observatorio Latinoamericano de Glotopolítica, porque como bien dice Diego, esta es una instancia de, de, de nuevas, de noticias, de, de, de comunicación. Ahora, entré, ahora, ahí, ahora generé ahí, una sí. estrategia, porque entre a través del diccionario, a través del observatorio, <risa> entré al diccionario. Con Genial. lo cual aquí se ve claramente cómo opera en red, o sea, y qué importante que es que opera en red. O sea, yo ahora sí. puedo compartir porque entré con. Ahí lo ven, ¿no? Sí, ahí lo estamos viendo. Claro, hay, hay palabras con más definiciones. Eh... Eso era lo que te quería preguntar, porque sí. por lo que veo, las definiciones son definiciones eh, características, no analíticas, sinonímicas, perifrásticas, híbridas, o sea, todo lo que de alguna manera caracteriza la lexicografía clásica. Pero, y acá iba mi consulta, ¿hay definiciones... Enciclopédicas en este diccionario que no sean las notas, parece que no. O definiciones de conceptos. En general no. Puedes ¿No? llegar okay. a ver algo. Puedes llegar a ver alguna. Ahora en este momento obviamente no, no, no es que recuerde. Pero ya. sería como una curiosidad. No, no. En general no. En ya. En general no. Muy bien. Eh, Muy bien. Porque sí lo aparecen bien. definiciones. No sé, a ver. ¿Mm? te voy a, voy a comentar algo que es importante que tiene que ver con desnaturalizar también el propio diccionario uh -huh. en el, este propio diccionario un problema que se plantea que, que para mí se plantea eh, en principio nosotros estamos dependiendo de, un, de una herramienta que opera por internet en un país como la Argentina y creo, que no sé qué pasará en Chile donde la distribución de acceso a Internet es muy desigual. Eh, entonces eso es fuertemente injusto también, ¿no? O sea, no, no, hay todo un sector donde acceder a Internet es un tema y, y sobre todo llegar a, una, a un contacto y una familiaridad con la herramienta de Internet que, como la que presupone el diccionario también es un problema. Entonces yo no quiero acá en este sentido naturalizar este diccionario en el sentido de, bueno, es el habla popular. No, no lo es, qué sé yo. Es simplemente un pequeño muestreo de ello. ¿no? Es, es, esto, esto creo que políticamente es importante y es algo que quedó muy de manifiesto en todo el periodo de, la, de pandemia, ¿no? con la desigualdad de acceso a Internet para eh, garantizar el acceso a los contenidos mínimos de la educación. Entonces, en este punto, eh, uno de los problemas que, que, que el diccionario tiene es: ese. otro problema es, bueno, esto está orientado a que los, hablantes se apro los y las hablantes se apropien de la herramienta y operen con ella. Por algún motivo eh, que no sería tan difícil entender, hay una fuerte tendencia a, la, a lo escatológico, a la, a la. Bueno, no sé como cuando uno es chico y busca la, mala palabra, la, la, la idea de mala palabra en el diccionario, ¿viste? Entonces acá se da un poco eso, hay un montón de términos escatológicos, como que se estuvieran sobre representados en relación con eh, el léxico de la lengua. Cosa que no está ni bien ni mal, porque no es que la idea que no esté, pero bueno, yo personalmente trato de incentivar y de indicar que, bueno, definan en general, o sea, vean los términos que les, que les parezcan interesantes, que escuchen, que... Que digamos, bueno, esto no, no está en el diccionario, no está en el diccionario, estaría bueno, estaría bueno que estuviera. Escuchen, no, no se escuchen nada más a ustedes, escuchen también a sus abuelos, escuchen también a sus tíos grandes, escuchen también a sus vecinos. Hagamos de esto no una cosa juvenilista tonta. No porque, no porque el juvenilismo sea tonto, quiero decir, ¿eh? no, no quiero decir eso, pero nada, me gustaría a mí personalmente pensar estrategias también de hacer más heterogéneo el público al que llega. No sé si me explico, Soledad, con esto. Totalmente, totalmente. Eh, y eh, también se definen términos que aparecen como obsoletos, como antiguos, y eso aparece marcado en la, en, la gente de lo mal. Aquellos que lo definen, en lo marcan en las entradas. Y eso también me parece interesante, porque nos interesa también la memoria nos interesa la memoria de, de la lengua, ¿no? No, no, no únicamente el habla hegemónica en un momento determinado, sino también esas zonas de, de, de esas zonas de léxico que todavía persisten y que para mí personalmente son muy entrañables y que me, que me, me, me gusta que estén, en este, que estén en este diccionario. Me gusta que también esté todo vocabulario técnico relacionado con los oficios. Yo, estuve muy Yo también introduzco muchos términos, ¿no? entonces... Últimamente estuve con cuestiones de albanilería, de refacción de mi casa, etc. Y escuchaba muchos términos que después yo iba al diccionario de la academia y no estaban. ¿no? Y son términos de uso totalmente habitual en el mundo del trabajo de la construcción en nuestro país. Eh, y bueno, está muy bueno que eso esté también. ¿no? Eh, nada, acá yo marcando marcando limitaciones. Y también muchos de los términos que aparecen más votados tuvieron que ver también con momentos de mayor visibilidad del diccionario, mayor visibilidad mediática del diccionario, porque nosotros tuvimos periodos más, sobre todo al principio, que era como una rareza, etcétera, tuvimos muy, bastante llegada mediática que después fue decayendo un poco. Por eso aparecen como mucho más votados términos de ese momento que otros sí. términos, pero no necesariamente. O sea, no, digo para, para marcar también determinadas limitaciones de, de, la, de la herramienta y, no, y para, no, para no, no caer en lo, aquello que nosotros criticamos, que es la naturalización de aquello que aparece en un diccionario. No, no sé si me explico. Totalmente. Es que yo creo que hay que traerlo, hay que traerlo a, a, a colación siempre para, para que no haya lo que dices, ¿no? para que no haya un, un, una suerte de, de declío, de bajada de uso. Fíjate que Iván Ramírez Sánchez, que ha sido un, un, un, un asiduo de este seminario y que tiene una, un, uno, uno, una, unos comentarios, unas reflexiones y unos aportes interesantísimos, dice, a nivel amateur, como suele caracterizar eh, a todos los diccionarios de especialidad la esencia del diccionario latinoamericano me recuerda a Gamer Dix, eh, diccionario me imagino un diccionario de especialidad sobre videojuegos que permite la colaboración de los usuarios y precisamente en los últimos tiempos se ha nutrido de lo que aportan los usuarios. naturalmente la metodología lexicográfica está ausente en mayor medida pero la idea de diccionario colaborativo no deja de ser interesante y muy útil. Podríamos decir que es el espejo moderno de lo que ocurrió con la primera edición del Oxford English Dictionary de Murray. Justamente yo pensaba eso, Iván, ¿no? que tiene esta cuestión de, de diccionario eh, colaborativo. Y acá comparte, eh, Iván, el, el, el, el, el Gamer eh, Dictionary. Eh, que no tenía idea de qué era. Y de nuevo te estamos viendo el, el, el, el Facebook. Ese es el problema cuando tú estás compartiendo pantalla. Que vemos lo que Estoy, tú buscando, eres... de nuevo, estoy buscando de nuevo el diccionario que lo perdí. Lo perdiste, si quieres lo comparto yo. Eh... No, voy a de voy a entrar de nuevo. Oye, eh, pero que justamente tiene que ver con esta cuestión de, de colaboración que la encuentro interesantísima. Y Kelly desde Brasil nos dice, voy a hacer un comentario y una pregunta como cierre del seminario. Para mí este seminario ha mostrado una intensa producción de diccionarios desde distintos lugares. ¿Qué les parece a ustedes de esa cuestión? ¿Se está produciendo más que en otras épocas o es solo una impresión? Mira, qué interesante pregunta. ¿Qué, ¿Qué opinas tú, Diego, al respecto? Si no, yo pensando... creo que eh, sí. Sí, sí, a mí me parece que hay como más posibilidades. Hay, hay varias cuestiones ¿no? que, que tienen que ver, coronado con las posibilidades técnicas. Nosotros producir un diccionario de estas características nos cuesta mucho menos dinero que producir un diccionario tradicional y también nos, nos incentiva a hacerlo, ¿no? Digamos. Y eso también es una cuestión importante que creo que Daniela Lauría, mi amiga Daniela, nuestra amiga Daniela, lo, lo trabajó con ustedes. La cuestión de, bueno, eh, los proyectos editoriales y eh, los proyectos empresariales ligados con el diccionario. Entonces, en ese sentido, también el diccionario es uno de los productos arquetípicos relacionados con la mercantilización de la, con la industria cultural, con la industria editorial y con la mercantilización de la lengua. Por eso me parece que también hay cierta proliferación de diccionarios eh, con eso y la idea también del de diccionario comunitario relacionado con determinadas prácticas, no, digamos, colectivos políticos que generan diccionarios, colectivos políticos de género, sobre todo los de género que, que sí. generan, producen sus propios diccionarios, sus propios vocabularios, etcétera, etcétera, eh, me parece que son... Sí, yo, yo también tengo esa misma... Com, com, comparto comparto esa misma, esa misma impresión. Y acá se pone en cuestión, esto lo trabajó bastante José del Valle en relación con nuestro diccionario, con, con el dile. Hay también un cuestionamiento de cuáles son las fuentes de normatividad en relación con, con la lengua. ¿no? Digamos, no, necesariamente, no necesariamente hay que recurrir a, al, al diccionario académico como... como como se hacía habitualmente, aunque todavía la idea de um, tal palabra no existe porque no está incluida en el diccionario académico, está, es muy fuerte, mm. y sobre todo es muy fuerte en el debate político mediático, supongo que en Chile pasará lo mismo, ¿no? el diccionario define de tal manera tal término, por lo tanto tal político opositor generalmente, o con el que tengo poca simpatía, está usando mal el término, por lo tanto es un ignorante, digamos, como una especie de de círculo, de línea perfecta ¿no? que va de, del diccionario de la RAE a la, calificación, a la descalificación del otro como ignorante pero bueno, también se van generando diferentes fuentes de, de normatividad y de, y, de, y de acción pero sí, yo comparto un poco esa, esa, esa idea me parece que tiene que ver con muchos factores factores económicos, factores políticos factores ligados con la eh, facilidad de acceder a herramientas, de, eh, sobre todo a través de la web. ¿no? Hay, hay varios factores que están en ese sentido operando. Totalmente. De hecho, complementa Iván, es indudable que el proceso de elaboración de diccionarios se ha democratizado y se ha liberado de las restricciones de la, de la academia. Totalmente. Uno de los clásicos de la lexicografía sigue sí, yeah, hispánica, el halo de autoridad que envuelve al diccionario académico y que, por suerte, la propia academia trata de educar y desmentir esa máxima. Justamente. Justamente. Ah, porque estas acciones tienen su efecto después. En lo, eh, yo creo que una de las grandes eh, a ver, eh, virtudes de la, de la academia, aunque es lenta, de la Real Academia, de las academias, es la capacidad de escucha de, de, de ciertos fenómenos sociales. A veces muy lentamente, más lentamente de lo que a uno le gustaría, le interesa ¿no? Pero hay una capacidad de escucha y de reapropiación. Entonces, todo se va de alguna manera alimentando mutuamente, ¿no? eh, Todo se va de alguna manera conectando mutuamente, así como hay conflicto eh, y disputa hay determinadas zonas de confluencia. Entonces, por ejemplo, viste que ahora eh, en, la, nota, la nota está en, en el observatorio. El, presidente, el director de la Academia Chilena y el secretario de la Academia Argentina han intervenido públicamente en relación con el inclusivo sí. de un modo que no es el modo que tradicionalmente estaban operando. El hegemónico, no, para nada. De hecho, me Claro, que mucho, tiene que ver con una escucha de... Determinados debates que se fueron dando y de no, descalifica, no descalificar determinados debates. Creo que acá el gran peligro es la descalificación mutua. Mutua, ¿eh? Digo, porque acá, es de todo, digamos, tal cosa porque le dice la RAE, está, no, no, no, no está mal porque le dice la RAE o está bien porque le dice otro. Me acuerdo acá de un debate que yo di en el observatorio, que fue en determinado momento en que, no me acuerdo bien, en Estados Unidos, creo que al principio de la era Trump, habían sacado la la página en castellano oficial del gobierno norteamericano, y creo que la Academia Norteamericana de la Lengua, o directamente de la RAE, no me acuerdo, había intervenido críticamente. Y en el observatoria parecía como, no, que está mal, no, yo, yo creo que está bien. <ríe> bueno, la verdad me parece que está bien, creo que ahí la Real Academia está actuando bien. Está operando del modo en que debería operar una Academia de la Lengua Está bien, hay otras cosas, siempre hay otras cosas, pero digo, en este caso, puntual y concreto, está bien. Creo que acá el gran... Que a veces se da también el observatorio, y lo hago como autocrítica, que a mí me molesta mucho, que es lo que acá en Argentina llamamos el boca-river, ¿no? Digamos, boca o river, y, y no es así, la verdad que no es así, ¿entendés? No, no, no, no, no se opera de esa manera, ¿no? Eh, se opera escuchando... Eh, criticando, obviamente, siendo autocríticos también, porque si vos la autocrítica únicamente lo usás para criticar al otro, es fácil también. Pero digo, yo acá también estoy intentando decir, mira, yo acá te presento el diccionario, a mí me encanta, me fascina, pero le veo todo un conjunto de cuestiones que me parece que hay que tomar, resolver, ¿eh? y que son criticables, ¿no? Eh, pero nada, a mí me parece que el seminario que vos organizaste y las personas que vos llamaste, tan heterogéneas, tan múltiples, lo que permiten observar es justamente, justamente la, el conflicto, pero también la confluencia. Si nos quedamos nada más en la línea del conflicto, me parece un poco adolescente también, ¿no? andar peleando todo el tiempo con todo, medio malhumorado. <risa> Digamos, sí, también hay conflicto, hay, hay disputas, hay... Pero hay también eh, posibilidades de, de confluencia y, de, y de, mm, de interacción y de diálogo y de redefinición mutua y de reconstrucción mutua. No, no sé, estoy medio seno hoy, no sé qué me pasa. Estoy medio... Pero está bien, Diego. me <risa> <De> conciliador! <risa> pero, pero está bien, si hay, que, hay que construir, hay que proponer. Y, y fíjate que, que ha salido mucho eso, también han salido mucha, muchas ideas, muchas propuestas, propuestas. Eh, la poslexicografía, por ejemplo, apostar por un, un proyecto muy similar al tuyo, muy, muy similar... Eh, como para construir un, un diccionario total, no, o sea, eh, uno que estaba justo en la, frase, en la fase previa ¿no? del, del diccionario integral, como lo que hizo Federico en la Argentina, lo que, lo que eh, está haciendo sí. Lara constantemente en, en México, pero hacer una cuestión más completa si ya están las herramientas, y mira todo lo que, lo que nos acabas de mostrar con tu propio diccionario, con tu, bueno, hablo tuyo como... Tú sí, como sí, no, no, no es mío, sí, sí, sí. Sí, pero... Claro, claro. Pero mira todo lo que se puede hacer, eh, que es una cuestión muy rica. Es una... Y es muy, mira, ahí están las notas para que muestres. Ah, acá que... puse las notas, sí, muy interesante también. Bueno, Ernesto es peruano y trabajó mucho con. Estuvo José aquí, aquí el año pasado. Ah, estuvo ahí, claro. Sí. No. Eh, eh, Joan Lagares, que es de gallego de Galicia, pero vive hace mucho en, en Brasil y trabaja en Brasil. Eh, Carlos Batinera es un colega, amigo, amigo muy querido mío y es también un gran poeta eh, que escribió desde otra mirada sobre algunos términos, con un tono también que tiene que ver con sus lecturas poéticas. Luciano, que es un joven de Bahía Blanca, eh, muy atento a las cuestiones protopolíticas, que escribió sobre un término muy potente y para mí bastante lamentable en el debate político argentino, que es el de la grieta, el español so como lengua de saber, fundamentalmente en la ciencia, de Pablo Von que es de nuestro grupo, eh, bueno, María Luisa, que trabaja básicamente cuestiones de psicolingüística, y que escribió sobre un debate que se dio en torno a la cuestión de la ortografía y los maestros por un bueno en un programa de televisión de la televisión pública una maestra escribe en es un pizarrón y comete una falta de ortografía y todas las cosas que se dijeron en torno a eso como si uno estuviera exento absolutamente digamos toda la, la, la, la batería fuertemente discriminatoria y fuertemente política que eso disparó Mateo, amigo entrañable que escribió sobre él. bueno hay muchas notas, no voy a leer todas Laura Korfel, que ella es, trabaja en realidad en el ámbito de la lingüística formal, la de, de lingüística generativa, aunque ya no sé si se llama generativo o no, la lingüística. yo eh, me quedé más viejo, pero bueno, traba, Pero que escribió sobre, sobre eh, la acción de María Vidal de Batini, eh, que fue una de las grandes lexicógrafas y, y lingüistas argentinas y de la escritora Sara Gallardo. Bueno, en fin, es... Eh, muy, yo creo que es, no voy a leer todos, pero es, es muy interesante y muy, muy enriquecedor. Y yo los invito a que introduzcan definiciones, difundan esta herramienta entre la gente que la sepa valorar, nos manden propuestas de, de notas, nos ayuden, nos critiquen, eh, nos ayuden a mejorar la herramienta. Yo creo que es clave, Diego. Mira, eh, volviendo a tu, a tu conferencia, lo que leíste, una consulta, ¿está escrito eso? ¿Está publicado? Porque en ese congreso, ¿te acuerdas que no publicamos nada? ¿Lo, lo publicamos eh, luego? No. no, no, no está publicado. Lo, lo que pasa es que esto lo escribí para esto, especialmente. Ah, para ahora. Es que está estupendo, sí. porque tocas unas... Ya, sí, Martín, retomé, retomé, retomé algún párrafo de, de esa presentación de Chile, Ya, de, sí, me acuerdo. Un párrafo, pero es, un texto, es un texto nuevo. De nuevo, puño, sí, me, ya, bien, mira... Eh, lo que sucede es que me, me, me sigue eh, emocionando y, y realmente eh, abruma en sentido positivo, no en sentido negativo, Tulio de, de Mauro, Tulio de Mauro, qué, qué, qué increíble, o sea, tocaste un sí, tema pero... eh, en relación con, con, el, con el significado, ¿no? con, con todo esto que tiene que ver con la con la inestabilidad, la diversidad de acepciones, la, la, la variedad semántica, eh, etcétera, etcétera, desde un punto de vista semántico. Y quiero saber eh, dónde está esa fuente, dónde Tulio de Mauro, porque claro, es en ah, su diccionario. Julio en el texto, ¿no? Es que escribió que muchísimo Tulio de Mauro. Sí. Mira, sí, muy polífico. Eh, bueno, era... Te recomiendo... Bueno, en castellano, no en italiano, en castellano hay varias cosas de él traducidas. Básicamente, toda esta cuestión de la palabra aparece en los paratextos del de gran diccionario de uso. ¿No? ¿No? Digamos, si vos al gran diccionario de uso que yo cité, eh, que fue editado por la editorial UTET eh, de Milán, en todas la introducción es larguísima, es un libro en sí mismo. Que se publicó, además, con el título de eh, La fábrica del parole, o sea, la fábrica de las palabras. Que yo lo tengo en PDF, se los puedo facilitar. Eso está en italiano. Eh, después él trabajó... Bueno, la introducción a la semántica de 1965 no está traducida, pero es un texto importante porque él ahí hace... son los fundamentos teóricos básicamente Saussure, y Wittgenstein y otras cosas más, pero pero ese cruce que hace entre el y Wittgenstein es bien interesante porque le permitió a él salir de la, de la salir de la de las lecturas estructuralistas de Saussure bastante tempranamente y presentar otro Suior. Eh, pero a ver, básicamente lo encontrás ahí otra cosa, pero lo que pasa es que está todo en italiano, ¿qué sé yo? Eh, otro que se llama el valor, de la, el valor de las palabras. Esto es algo que él escribió para la enciclopedia Trecani y que se publicó en 2019. Se ha muerto él, se ha publicado como notas de la enciclopedia, pero esto se publicó ahí y ahí está muy claro el planteo de él. No hay tanto traducido en este punto. Emociona, hay muchas cosas traducidas de Tulio de Mauro, del aspecto concretamente sobre la palabra, que es muy interesante, me parece que no hay tanto. Mira, se podría organizar el, a futuro un congreso. Por favor, por fa es, es que ¿sabes qué? Lo que sucede en el. Un convenio, <ríe> sí. <ríe> Lo que sucede es que Tulio de, Mau de Mauro, el, en el ámbito hispánico, eh, pasa como pasa con muchos autores, que es un gran citado, pero poco leído. Eh, claro. Se lo lee poco, yo creo que debe ser por eso, debe ser por el, el, la falta de traducción, pero fíjate, con esto meto un, un, un inciso y perdonen lo, lo, los asistentes, porque... En, en este texto que les presenté a ustedes para el monográfico de la revista Chui, que lo que sí. hice justamente fue presentar la polisemia de una palabra de, de, de, de americanismo. Totalmente, sí, sí, sí. Eh, me, me entregaron la, la revisión y ya sí, aceptado con, con algunas correcciones. Sí, ya, ya, ya, ya tenés que mandarlo, ¿verdad? Que estamos. Mañana, mañana, entonces, ¿qué Estamos, usted? estamos en proceso de cierre de un número, de decimos para. a todos dedicado a la lengua americana, con eh, intervenciones muy buenas, entre ellas una de Soledad y también muy heterogéneas, que, muy heterogéneas en el sentido de la formación de los autores y las autoras. Entonces, claro, sí, ¿qué pasa con esto? Que el, el, el, el, el, el par ciego, o el ciego que me leyó en esta, en esta idea, ¿no? de quien te lee, y te, me hizo una, una revisión exhaustiva, preciosa, maravillosa, y me vas a creer que lo que comenta es algo que también yo lo sentía en la primera parte, que es muy semántica que sí, habla sí, sí. de la polisemia justamente un tema que nos convoca en este seminario, ¿no? la cuestión de la polisemia que fue muy crítica por muchos siglos se le, se le maltrató a la polisemia por mucho tiempo y no fue hasta el siglo XX con Brel el, el, el, el que se le conoce como el padre de la semántica sí. que empezó un poco a, a reivindicarse entonces qué, sí, ¿qué sí, sucede, sí. que a partir de eso hay un divorcio y viene mi propuesta de, de, las, de las diferentes los diferentes sentidos de americanismo y, y, y ¿qué me dice el informe? me dice, bueno, pero es que falta ahí una conexión, falta no sé, incluso me, me proponen sacarlo y yo digo, qué pena, porque eso fue en lo que más tardé y hoy cuando hablas de Tulio de Mauro y su lógica de la palabra, digo, ahí está eso es, o sea es como la coda que necesito para hacerlo redondo, y perdonen que aproveche a viejo en este momento, pero cuando estaba leyendo la primera parte, esa conferencia maravillosa que nos leyó, eh, que ya la van a ver los que pudieron entrar después, porque claro, estaba una cuestión teórica que tiene que ver con... con justamente con, con, con la cuestión de la neoarchivística o la visión crítica del archivo y lo necesario del archivo, por otro lado, esta visión gramsciana de, de praxis que es tan sana ¿no? y que de alguna manera fundamenta epistemológicamente este diccionario latinoamericano, y luego esta lectura crítica del concepto, ¿no? palabra y, y, y lo que sucede con, con, con la palabra en sí, que de alguna manera... Eh, viene a chocar con la visión clásica y hegemónica de lo que es el diccionario claro, yo decía, ahí está justamente esta visión semántica de, de la semántica de, de Tulio de Mauro que yo no he leído, es la clave no importa que estén en italiano la leemos en italiano pero gracias, mira cómo son las serendipias o sea, eh, por una cuestión que tiene que ver con el diccionario latinoamericano llegué a otra cosa así que, gracias Diego tuvieras eh, eh, o me pudieras mandar el PDF, porque tengo que mandar esto mañana, o el domingo, tengo que mandarlo ya. Sí, déjame, déjame, déjame, déjame investigar un poco lo que tengo a disposición. Y te no duermo acceso. esta noche, y ahí agrego a Tulio de Mauro. Mira, nuestra querida Lirian, desde, desde Colombia, dice... ah Ah, no, pero es que ya, no, estas ya son las cuestiones de despedida del, del seminario. No, yo lo, lo que quería de alguna manera era, era ya ir concluyendo en relación con lo que nos aporta Diego otra cuestión que tocaste, que fue clave en, en la conferencia de hoy, y que también ha sido un tema que ha atravesado el, el, el seminario tiene que ver con el ejemplo, ¿no? la relevancia del ejemplo, el ejemplo como una parte fundante, como una parte necesaria, o sea, quien define tiene que ejemplificar. Ahí yo creo que ustedes han sido bastante eh, libres en el sentido de invéntate el ejemplo o, o, o, o, o adjunto un ejemplo. Que Sacarlo, un sí. Aquí el ejemplo inventado, el ejemplo de corpus, pero por lo que vi, no, no, no es un tema en cuestionamiento ni en disputa en el diccionario latinoamericano, ¿no? No, no no, no quisimos poner ahí ningún, ningún, ninguna limitación. Yo personalmente, si me decís, a mí preferiría que fuera extraído de algún, de, que no fuera inventado, pero, pero no, nosotros no pusimos ese... Ese, ese Requisito. criterio. Ya. No, no, no. Ya. Pero, pero nada, lo que yo quiero aquí, eh, entre los que estamos y en, entre los que nos van a ver también más adelante, es justamente que, que convoquen, convoquen y participen también en este en este diccionario. Eh, Diego acaba de comentar también una cosa preciosa, ¿no? que se si utiliza en los colegios y que los niños lo, lo usan. Me imagino que como ejercicios de definición o no. O de incluir sí, palabras. Sí, sí. Niños y no niños, ¿eh? de, también en terciarios, en la universidad. Sí, sí, sí, sí. Tiene, tiene su alcance. Tiene un gran alcance. De hecho se ha escrito, se ha escrito sobre, sobre usos pedagógicos del de diccionario. Escribió ah. nuestra colega Cecilia Magadán que da clases de lingüística en la Universidad de San Martín y que usa bastante eh, esta herramienta. Maravilloso. Maravilloso. Si les parece, no hay más comentarios. Bueno, y si sí, siguen habiendo comentarios eh, eh, para Diego también ahí bienvenidos sean, pero yo ya estoy pensando porque ya estamos casi a las dos horas, bueno, casi a la hora de algunos de ustedes que llegaron después, qué locura que haya pasado esto, debe ser, ¿saben? Le, le, le, me, me confieso, les le sincero, porque hasta ahora no me había pasado esto del choque de, de horario, y, y si había sucedido algo había sido muy cuidadosa, pero es tanto el estrés que estamos teniendo los chilenos en, en, en este último tiempo. me imagino, me imagino. Uh, los horarios, o sea, los horarios del fin de votación. No, está, está tenso. Pero sea, de todos la... modos está, ¿Sí? está grabado. Está grabado, no, sí. No, que de todos modos está grabado. Sí, no, está y va a quedar ahí grabado para para que se muestre como, una, como esta presentación, bueno, una de las tantas que ha tenido este, este diccionario, y, y me gusta eso, ¿no? que sea la, la, justamente este diccionario el que cierre, el que cierre este, este seminario. Porque esa es la idea, que ya ahora vayamos cerrando el seminario, ¿no? dice Estela... Desde Paraguay, este seminario puso de manifiesto la creatividad, las diferentes formas de hacer diccionarios, las ideas y proyectos presentados son únicos, lo bueno es darlos a conocer. Soledad, felicitaciones. Gracias a ti también porque tú formaste parte de, esta de este seminario, Estela Querida. Y, y, y de alguna manera, lo que les digo a todos siempre, o sea, aprovechar esta catástrofe en donde nos hemos tenido que acostumbrar a, a este medio, a estas herramientas digitales para aprovecharla porque en otro contexto no hubiéramos podido estar todos reunidos y, y, y poder presentar y conocernos y, y, y aprovecharnos. Lirian desde Colombia dice, de acuerdo a este, a este seminario fue un espacio magnífico, quedan muchos aprendizajes, muchas nuevas ideas y deseos de continuar en el trabajo lexicográfico, a pesar de los temores se ha demostrado que la lexicografía sigue vigente y tiene un gran futuro. Eso sí, también se ha hecho un llamado a la necesaria renovación de la disciplina, me sumo a la felicitación a las felicitaciones a la maravillosa Soledad. Lira, maravillosa, tú te mandaste, tú, tú sabes ¿no? que, que tu conferencia fue una, una maravilla también, pero es eso, o sea, los nuevos retos, yo creo que, que sean... Eh, que se han mostrado claramente esta semana, ¿no? O sea, con, con estas propuestas, con darle una vuelta de tuerca a la, a la lexicografía, y vean hoy, como, como Diego lo, lo, lo dijo, ¿no? sin ningún problema, o sea, prescindimos del libro, del formato libro, y nos vamos al, al, al, al formato digital, ¿por qué? Porque es lo más económico, es lo más simple, y luego también es lo que nos, nos, no, no, nos ayuda a generar una serie de posibilidades de uso, de manejo, o sea, ¿cuánto se aprovecha? Ayer lo que decía Ivana, por ejemplo, ¿no? con, con la idea del diccionario de bolsillo, y lo mostraba, esta idea de comprimir, comprimir al máximo y jugar con un montón de abreviaturas, siendo que en un, en un espacio digital eso, de alguna manera, eh, ¿para qué? No es necesario. Nuestro querido Germán dice: Enhorabuena, a Soledad, por la loable e ingente labor de organizar este magnífico seminario, donde hemos podido gozar de ponentes de primer nivel internacional. Además, todos han hecho gala de rigor académico, claridad positiva y precisión conceptual. Eh, sí, bueno, el, organizarlo en sí ha sido nada. Es muy fácil, o sea, por eso les digo, yo creo que organizar un congreso al estilo antiguo, en que tienes que preocuparte del café, imprimir cosas y qué sé yo, es lo complejo, pero esto es muy fácil, es muy, muy fácil. Eh, y luego, como les digo, ha sido mi, mi, mi remanso diario, ha sido un, un, un relajo, un regalo, un eh, regalo ver y, y convocar y aprender de gente que tanto quiero que tanto admiro aprender de ustedes conocer nuevos amigos también o sea ha sido un, un espacio necesario eh, el certificado yo creo que hay que pedirlo lo, lo piden porque se inscribieron lo, lo que siempre pasa se inscribieron muchísimos pero al final no sé hasta qué punto participó o se conectó o tuvo el tiempo el interés de, de, de, de conectarse eh, todo ese número de, de, de inscritos así que si les parece nos pueden escribir y les vamos enviando el certificado oye nada, lo dejamos hasta acá entonces Diego querido gracias como siempre por no todo Fue eh, muy bueno, muy enriquecedor el diálogo sobre todo no lo que digo yo sino lo que surge en, en el diálogo entre todos y todas así que te agradezco enormemente, Soledad. Y bueno, una alegría también estar ahora al final del, del recorrido de ustedes. Sí, sí, salió redondo, salió redondo. Me encantó el orden que tuvo todo esto eh, y, y que se haya cerrado justamente con este diccionario. Y a todos los participantes, eh, un abrazo inmenso. Estemos en contacto, estemos en contacto. A ver si van saliendo otras actividades, se las voy informando. Eh, sí, hay que repetirse, hay que repetirse estas instancias. Así que nada, un abrazo a todos, todas, todes, eh, y nos estamos viendo. Abrazo a todos. chao, chao.